Esta conferencia está especialmente dirigida a ambientalistas que no son budistas y a budistas que no son ambientalistas. Eh, con la confianza de que el budismo tiene recursos muy interesantes que puede ofrecer al movimiento ecológico en ese momento. Y también que el movimiento ecológico eh, tiene cosas que enseñar a los budistas y sobre todo que cuando miramos eh, las enseñanzas del Buda desde la perspectiva ecológica nos hace ver elementos de las enseñanzas que a lo mejor se han perdido de la vista y uh, a la misma vez es apropiado para budistas que sí son eh, ambientalistas eh, porque estamos explorando Um, elementos de las enseñanzas del Buda, uh, herramientas y recursos que pueden uh, que podemos uh, ayudar a utilizar para enfrentar la situación ambiental en la que nos encontramos ahora. Y hay muchos en el movim movimiento ecológico que uh, están uh, llegando a una conclusión que la de devastación ambiental que estamos viendo eh, no es un mero resultado de políticas eh, poco sabias o, eh, o no haber encontrado tecnología, eh, métodos tecnológicos idóneos para extraer más de la naturaleza sin lastimarla tanto sino que eh, la destrucción que hemos hecho en nuestro propio lugar es manifestación de, eh, de actitudes, de perspectivas y de manera de rela relacionarnos con la naturaleza que también vemos en las relaciones eh, entre nosotros los seres humanos y con los animales. y se trata de una actitud de explotar, de extraer y de dominar. Y estas eh, actitudes están, eh, forman parte de una, eh, una manera de ser eh, donde nos entendemos como separados, donde vemos que la naturaleza es ajena a nosotros, los otros son ajenos, yo soy un individuo, yo tengo mi individualismo, tengo mi identidad aparte. Y la, eh, esta actitud eh, dualista que forma la base para la ciencia eh, de car cartésica, de Descartes, eh, es la base del desarrollo tecnológico y también forma parte de la manera en la que hemos aplicado el entendimiento científico y, y tecnológico que hemos desarrollado y estas actitudes eh, podemos ver que eh, penetran eh, y subyacen conducta que ha resultado en la en el crisis eh, ecológico que estamos viendo ahora eh, que Creo que eh, estoy totalmente de acuerdo que el crisis eh, ambiental es el crisis más urgente y más importante que, que enfrenta la, el siglo XXI, o sea, nuestro, nuestro tiempo. Y la, eh, la actitud eh, que vemos eh, como eh, impulsando eh, la destrucción que vemos eh, es un ciclo que podemos ver que inicia dentro de nosotros de carencia de deseos, de querer, de codicia, de consumo y también está posibilitado por una sensación de estar aislado y la madre Teresa identifica eh, el aislamiento, la sensación de separación o de aislamiento como eh, la lepra eh, del occidente. Y la, eh, el momento que estamos ahora viviendo, eh, podemos eh, también conectar eh, con, eh, con, como una consecuencia de haber explorado un camino hasta su, su eh, conclusión lógica. La, el camino de la separación entre nosotros y otros. Um, y uno de los um, uh, participantes en el movimiento ecológico, Carlos Eisenstein, identifica uh, el, la época que estamos terminando como uh, la época del cuento de la separación, en que nos contamos que somos aparte. Y cuando, eh, eh, cuando empezamos a mirar la tarea que nos toca en eh, aplicar o en reparar el daño y tratar de reponernos en una base más saludable eh, ecológica, eh, empezamos a ver que para, eh, para implementar ampliamente nuevas tecnologías eh, de la energía, eh, en eh, eh, tecnología de la energía eh, sust sustentable, eh, vemos que no podemos cambiar estas tecnologías sin cambiar los sistemas eh, económicos que los, eh, las subyace. Y también vemos que los, las instituciones externas eh, reflejan eh, actitudes, perspectivas que saturan nuestra manera de ser y cuando nos damos una tarea eh, en, en este gran campo del ambientalismo eh, muchas veces eh, empezamos a ver que sin cambiar esto no vamos a poder cambiar esto y para poder cambiar esto muchas otras cosas tenemos que cambiar y muchos tenemos que estar cambiando juntos. Y para algunos esta conclusión eh, de ver que para poder cambiar todo esto hay mucha tarea. Eh, para algunos eh, les hace no querer involucrarse o les hace como quemarse o ardarse y ya no querer más porque se, es, es demasiado ¿no? y provoca cierta apatía o indiferencia. En la, eh, el dilema que, que varios eh, amigos míos ambientalistas han, eh, están viviendo es de llegar al punto en pensar que esto no es posible ¿no? y la, la perspectiva aquí budista eh, creo que nos puede ayudar mucho eh, que no solo es posible cambiar esto sino la base eh, para tener una relación eh, saludable con la naturaleza con nosotros mismos que por lo tanto eh, si internalizamos estas actitudes se reflejarían en sistemas económicos más sustentables más justos eh, todo este cambio eh, aunque es cierto lo que dice, que para cambiar una cosa hay que cambiar todo, um, desde, uh, desde el punto de vista de, de esta misma interdependencia, cuando cambiamos una cosa, estamos cambiando todo, por este principio de la interdependencia misma. Y la um, el crisis que estamos... Uh, viviendo en cierto sentido en sí es el porqué eh, seguir con esta tarea aunque eh, parezca grande que no podemos no seguir ¿no? necesitamos llevar a cabo los cambios y también creo que lo podemos hacer eh, con cierta confianza que eh, muchos eh, eh, muchos elementos eh, muchas experiencias, muchas situaciones eh, nos están haciendo ver de manera que ya, son, no, ya no podemos negar ni cerrar los ojos. Nos está eh, lle llevando al punto de tener que enfrentar las consecuencias de nuestra conducta, de nuestra manera de ser previa. Y en cierto sentido, el momento eh, histórico que estamos viviendo ahora, eh, podemos, eh, eh, podemos mirar la actitud de conquista, que, ¿no? que era el por qué eh, estoy aquí en la selva maya eh, hablando español y no maya, eh, la conquista de otros países esta actitud de conquistar eh, es eh, la relación básica que hemos tenido con la naturaleza de controlarla, de conquistarla y por lo tanto de verla como algo que vamos a extraer lo que necesitamos. Eh, esta misma actitud de conquista eh, podemos ver en las relaciones personales que no si tenemos una pareja, lo vemos bien que es una conquista. ¿no? Y la, eh, la locura eh, de pensar que podemos eh, conquistar otra persona, otro pueblo, otro país, otra naturaleza, eh, la naturaleza sin nosotros quedar eh, cambiados, sin nosotros quedar afectados por el otro. Eh, es el cuento que nos hemos estado contando, eh, que ya en todas las formas de ciencia se está reconociendo. Incluso en la antro antropología, la presencia de alguien que observa una situación cambia la situación y en muchas diferentes, eh, eh, man diferentes maneras y, y eh, desde diferentes ángulos estamos llegando a ver y a aceptar muy ampliamente eh, la filosofía budista sin saber que esto es lo que hemos estado haciendo y esto es la filosofía de la interdependencia que eh, al contrario no somos individuos que cada quien hace lo que quiere en su mundo sin afectar el otro, sino que nosotros y otros formamos parte de sistemas. Que formamos parte de biosistemas, formamos parte de sistemas emocionales, formamos parte de sistemas sociales y maneras de ser y todos los sistemas forman parte de un sistema y la idea que tenemos de nosotros mismos como apartado o aislado um, no es sustentable la idea de que no esto es mi piel y mi, mi existencia acaba aquí con mi piel mi vida no llega hasta aquí y ya um, es um, ...finalmente no es... Eh, no es sustentable... Eh, ...es más... Eh, ...viable... ...más correcto, a largo plazo... ...decir que... Eh, ...tengo... ...pulmones aquí... ...y toda... ...toda esta selva... ...también es mi pulmón... ...los bosques son... Los, ...nuestros pulmones... ¿No? Y podemos decir que la, la atmósfera igual es nuestra piel. ¿No? Que sin esta piel, sin la piel de la atmósfera, ¿no? este tampoco existe. Este, esto eh, tampoco se puede quedar eh, entera. ¿No? Y la, en cualquier sistema encontramos... Identificamos, podemos identificar sistemas de bioorganismos dentro de nuestro cuerpo. Este sistema, que es mi cuerpo, interactúa con sistemas eh, más grandes, de lo cual yo formo una parte. Yo estoy proveyendo el dióxido carbono eh, y formo parte de un sistema eh, simbiótico aquí. Eh, también eh, este sistema esta selva forma parte de otro biosistema que se afectan mutuamente ¿no? todo, la, todo el planeta ¿no? pero también eh, en el sistema solar igual podemos decir que el planeta Júpiter es la aspiradora ¿no? o es, la, es el techo para nosotros aquí en este, en la planeta, en el planeta Tierra. Porque por su masa, por la fuerza de su gravedad Júpiter jala hacia él eh, muchos, eh, mucho material cósmico, muchos asteroides y otros eh, cuerpos astrales, otros elementos eh, que podrían venir aquí y impactar y, y dañar la tierra pero por su fuerza van hacia júpiter o sea eh, la vida que tenemos aquí aquí mismo depende de otros eh, otros planetas todo forma parte del sistema y cuando eh, miramos esto desde desde el punto de vista que el buda nos abrió en sus enseñanzas, vemos que esto no es solo una descripción de la realidad. Ah, todo es un sistema. Sino el hecho de que así existimos, eh, esta realidad básica, hace que tenemos maneras de ser que conformen con esta realidad que la interdependencia describe. Y tenemos otras formas de conducta y pensamiento que, que van contra esto, que no son congruentes con la interdependencia. Eh, por ejemplo, el sistema eh, capitalista eh, no es congruente con la interdependencia en términos finales. ¿Por qué? Porque estamos buscando ganancia de uno, ¿no? para uno, eh, que puede ser pérdida de otro y en el capitalismo nos vemos como, nos analizamos como individuos aparte y estamos tratando de cada quien extraer del otro para su propia ganancia. Y un, cuando miramos la, um, la perspectiva de la interdependencia, en realidad um, algo que uh, José Luis José Luis Burgos dijo en una de sus, sus escrituras dijo que no sé realmente quién soy yo soy todos los autores cuyos libros he leído soy todas las mujeres que he amado soy todas las personas con quienes he tenido conversaciones y soy todas las ciudades que he visitado que otros forman parte de lo que somos y nosotros formamos parte de lo que otros son esta es la interdependencia y por lo tanto eh, dinámicas de competencia eh, donde negamos esta conexión negamos y creamos mentalmente una brecha entre nosotros y el otro y basado en esta brecha eh, justificamos cualquier conducta pensando que a mí, lo que yo tengo que hacer es cuidarme a mí. Y lo que sucede con el otro, pues le toca a él ver. Cuando miramos la interdependencia, lo que vemos es, eh, cuando una persona daña al otro, cuando nosotros, los seres humanos, seres humanos dañamos a la naturaleza, nos estamos simultáneamente dañando a nosotros mismos. Y esta perspectiva de la interdependencia tiene consecuencias eh, para la ética. Eh, y la, la ética que el Buda eh, recomienda o eh, indica eh, o señala es una ética en que estamos continuamente viendo las consecuencias de nuestras acciones en otros, eh, manteniéndonos en el principio de no dañar, de no querer dañar a otros, entendiendo que esto daña a nosotros. Y de no quene, querer dañar a nosotros mismos, entendiendo que también dañamos a otros cuando estamos dañados. Y la, eh, las enseñanzas eh, del Buda eh, también eh, obse observan o exploran las consecuencias psicológicas y emocionales de la interdependencia. Que Pensando en términos de sistemas, cuando empezamos a pensar así, ciertas emociones podemos ver no son saludables, que no son congruentes con la interdependencia. Emociones como odio como aversión como ira, eh, en donde estamos tratando de dañar a otro para nuestro eh, bienestar o defensa entendemos que finalmente no es sustentable no es saludable a largo plazo no cumple la meta eh, también podemos ver entre apego y amor eh, apego vemos otro como agenda y lo queremos adquirir o conquistar con amor la sensación dualista de yo y otro desaparece y por lo tanto lo que el Buda eh, eh, ex, eh, enseña en su psicología eh, eh, eh, pone el cultivo de amor y compasión eh, en el centro. Y cuando queremos también eh, mirar en la, el ámbito del activismo, del ambientalismo, la interdependencia también tiene consecuencias sociales. Eh, ciertas estructuras sociales, ciertas instituciones económicas, eh, ciertas eh, formas de interactuar, eh, de gobernar, de administrarnos, y de usar eh, los recursos eh, de la naturaleza son congruentes con esto y otros no lo son. Y la idea de la interdependencia en que vemos que nuestro florecimiento es una condición para el florecimiento de los demás, pero el, a la misma vez, simultáneamente, el florecimiento del otro es una condición para mi florecimiento. Cuando vemos esto socialmente, o en, en un contexto social, vemos que las partes de la sociedad que descartamos, eh, que, que excluimos, que tratamos de rechazar, eh, son exactamente eh, donde más necesitamos sanación para todos florecer. O sea, eh, eh, los sectores de la sociedad que hemos dejado en pobreza, eh, la, los sectores criminales los políticos corruptos eh, estos elementos que queremos, eh, queremos encarcelar eh, o queremos enviar a otro país o queremos matar estos elementos son los elementos que necesitamos sanar para que todo el sistema fluya porque cuando hay enfermedad en un parte de un sistema todo el sistema se tiene que ajustar eh, para tratar de compensar eh, el problema en una parte. Esta, esta perspectiva tiene la interdependencia, eh, es una, eh, un descubrimiento moderno que estamos muy eh, sorprendidos y interesados en haber descubierto, pero a la misma vez es la perspectiva que el Buda enseñó hace 2600 años. Y los que seguimos sus enseñanzas lo hemos estado haciendo a lo largo de milenios, aplicando y viviendo y explorando sus consecuencias en cuanto a cómo vivir este, esta idea de la interdependencia. Y eh, cuando miramos um, y, y por lo tanto, yo creo que esto es el porqué quizás clave. Eh, yo creo que las enseñanzas budistas tienen mucho que ofrecer en este momento histórico donde estamos tratando de ver eh, cuál es la implicación de esta interdependencia que estamos descubriendo entre nosotros y el planeta, entre eh, nuestra conducta y el medio ambiente. Y... Cuando, eh, cuando empezamos a eh, entrar en este campo y em empezar a ver que la raíz eh, de la de la confusión que estamos viendo, para darle un nombre, la, este, esta crisis eh, que estamos viendo, en el medio ambiente no es solo un crisis físico es un crisis emocional psicológico y social es un crisis de valores donde en cierto sentido estamos ya eh, viendo desde una distancia pero una no una distancia muy lejano estamos viendo el precipicio que nosotros perseguir ciertos conceptos del progreso ciertos conceptos eh, de lo que es una buena vida. Estamos como, como animales panicando, tratando de alcanzarlo, y todos estamos acercándonos al precipicio. O sea, la manera de vivir que es totalmente no sustentable llegamos al punto de ver que necesitamos cambiar, necesitamos hacer algo al respecto. Y por lo tanto, todos los recursos que podemos encontrar que nos ayudan en tener otras panoramas y identificar de dónde vino esto y cuáles son las alter alternativas. Eh, yo creo que es importante que lo exploramos y lo exploramos colectivamente. Y yo creo que la aportación budista eh, en este contexto puede ser muy, muy rica y e interesante para ambientalistas. Y a la misma vez, eh, cuando empezamos a mirar las enseñanzas budistas, eh, los que ya tenemos cierto compromiso, cuando los miramos preguntándonos ¿no? ¿Qué, qué nos puede ofrecer para este momento ecológico, nos hace ver que desde el mero inicio, desde el primer momento de la existencia del Buda, eh, el elemento ecológico fue central. Y esto es algo que muy fácilmente eh, perdemos de la vista, hemos perdido de la vista. Las enseñanzas budistas se transmiten mediante la sociedad, una sociedad, y a lo largo de los últimos siglos, eh, cuando la modernidad ha, es, ha estado preguntando otras preguntas, eh, no preguntas ecológicas Esta, todo este campo eh, de las enseñanzas eh, han dejado de destacar como, como empiezan a destacar cuando las, lo, las miramos eh, desde este punto de vista ecológica lo que vemos en el momento eh, en que un ser humano llamado Siddhartha eh, había estado buscando eh, respuestas a preguntas que para él era clave, que para él su vida no valió la pena vivir eh, sin estar realmente, sinceramente buscando una respuesta a ciertas preguntas. Preguntas como, eh, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué yo puedo hacer para parar mi sufrimiento y el sufrimiento de mis seres cercanos? ¿No? ¿Cuál, es la, eh, ¿Cuál es la esencia de la realidad? ¿No? ¿Cuál es el propósito de, no de esta existencia que compartimos? ¿Y qué es eh, felicidad y dónde la consigo? ¿Y, luego de estar buscando y buscando y buscando eh, cuando finalmente eh, llega este ser humano como nosotros llega a sentarse eh, tomando la decisión después de años de contemplación reflexión, aprendizaje después de años se siente y decide no paro y tuvo su cuenco tira su cuenco ¿No? que ya no voy a comer, ya necesito sentarme y ¿no? parar otro. Y con esta determinación final ¿no? logro consolidar eh, los años de reflexión y penetrar eh, y llegar a ver. ¿no? ¿Y qué es que llegó a ver en esta última, este último día, última noche de ser Siddhartha? Y de despertar o de, de, de parar ya un Buda. Lo que él vio en este momento fue precisamente este. El hecho de que la, este lenguaje que usamos de yo y otro es falso, es equivocado. Que la separación que yo siento entre yo y todo lo demás es una... Uh, es, es una confusión, que todos formamos parte, mutuamente el uno del otro. O sea, lo que él vio en este momento era una interdependencia total. No, no lo que a veces se oye, la in somos interdependientes, No, somos tan interdependientes que todo es relación. Que hablar de una identidad aparte no es inteligible en términos finales. Que en ciertos contextos, cierta identidad tiene relevancia. Pero esto solo viene del contexto. Que finalmente lo que uno es, no es uno. Es todo. Que todo forma parte de lo que yo soy. Y yo formo parte de todo. Y cuando eh, miramos, cuando, cuando pensamos, ¿cómo se vive esta experiencia? Eh, durante esta última noche, eh, el Buda eh, quedó meditando debajo un árbol. Y el momento de penetrar, de convertirse en un Buda, eh, era lo que se llama, llama el momento de la iluminación. Y la palabra que se usa en sánscrito para iluminación quiere decir despertar y también quiere decir entender. Y cuando Buda despertó del sueño del dualismo y vio esta interdependencia completa, eh, logró sentir su conexión con todo. Y la... Eh, la, los cuentos o los narrativos de este momento son, eh, tienen algo que cuando lo pensamos bien en un contexto ecológico como es bastante impactante aunque lo hemos escuchado no en todas las biografías del Booth cuando, eh, cuando se ilumina, cuando se despierta en este momento el gesto que hizo que podemos todas las imágenes del Buda cuando cuando ven una imagen la, la imagen clásica del Buda que representa su momento de la iluminación está sentado con una, una mano la mano izquierda sostiene Está en la postura de meditación así, como y el otro mano, la otra otra mano está la mano derecha está en esta postura, pero tocando la tierra. En su momento de descubrir, de penetrar la realidad de la interdependencia, el gesto que hizo es tocar la tierra. Y solo pensar en esto nos debe de hacer realmente pensar, ¿Cuál, ¿qué es la enseñanza aquí? ¿Por qué este gesto? Y eh, las tradiciones narrativas tienen muchas diferentes maneras de explicar eh, el porqué. Eh, Todas las tradiciones están de acuerdo que es el, este es el gesto que hizo, pero hay diferencias en cuanto al porqué. Una serie de cuentos de tradiciones narrativas eh, indican que eh, el por qué tocó la tierra es porque vino eh, una representación eh, de de todo lo que obstaculiza este descubrimiento, la sensación de separación, el apego, el deseo, la competencia, el miedo, todo. Y eh, representan esta, eh, todo lo que es una dis distracción o un obstáculo, lo representa como Mara, que, eh, que se traduce eh, como impedimento, obstáculo. Y Mara, cuando viene en este momento, eh, le dice al Buda, eh, una, una tradición narrativa dice que viene al Buda y dice, ok, ya lograste, ya eres eh, como sagrado, santo, ya lo tienes, ok, ahora va al cielo, ¿no? Y tú puedes reinar en el cielo y yo aquí voy a seguir, ¿no? El, re, do, dominando el mundo reinando el mundo ¿no? que tú eres como ya eh, has llegado a la cima del descubrimiento espiritual o okay, que vete al cielo ¿no? y esto este eh, esta premisa muy básica eh, desafortunadamente forma parte de la posición donde hemos puesto la espiritualidad ahora que lo espiritual es lo divino es lo que sucede allá en el cielo es algo aparte de nuestra existencia aquí uh -huh. y uh, el Buda eh, cuando eh, cuando Mara le reta diciendo esto su reacción, su respuesta no dice nada en palabras sino toca la tierra Y esto es el momento de afirmar que su conexión con la tierra, su conexión con el todo, el hecho de que el, el Buda no mora en un campo aparte de la tierra. Eh, y también es una afirmación que el camino eh, budista es un camino humanista, no es un camino teísta, no es algo... Eh, separado eh, de, de, del, del campo humanista. Y por lo tanto, a veces se llama el budismo una espiritualidad humanista. Con razón. Este cuento también eh, cuenta que la, la, cuando Buda toca la tierra, la tierra eh, templa Que, de hecho, los textos dicen, describen que la tierra tembla en seis maneras. ¿No? Y nosotros aquí en México estamos familiarizados con dos maneras de que eh, la tierra tembla, uno y dos. Pero en estos textos tembló en seis maneras. ...tratemos de imaginar cuáles son estos otros cuatro. La... Eh, ...la idea que... Eh, ...lo que nosotros hacemos... ...los grandes... Eh, ...grandes transformaciones... Eh, ...humanas, humanos, humanas... Eh, afectan la tierra, muevan la tierra, es algo que este texto, nos, este narrativo o mitología nos está indicando, y aun si lo tomamos literal, que los textos dicen literalmente esto es lo que sucedió, entonces es la prueba de que realmente ¿no? el toda la tierra estaba participando en este momento. Si lo tomamos como mitología, que los mitos que creamos nos dicen quiénes somos, nos cuentan cómo nos relacionamos con la tierra. Y en esta presentación, la idea de que eh, una, un momento de penetrar así la realidad y poner en movimiento eh, una, eh, eh, una, un sistema de pensar y de vivir, eh, que es el budismo, que va a tener existencia milenios, que va a cambiar muchas cosas, eh, que pone o vuelve a poner eh, la humanidad en la relación correcta, interdependiente, eh, con la tierra, este momento sí impacta la tierra. Y los mitos que nos contamos donde lo que nosotros hacemos no afecta a la tierra forman parte de toda esta mentalidad que nos ha llevado a eh, haber creado tanta destrucción ambiental. O sea, este está eh, la descripción del momento de la interdependencia de la iluminación del Buda eh, representado como tocar la tierra y tener la tierra respondiendo eh, nos está enseñando algo muy central que este elemento ecológico de estar tocando la tierra y, eh, y reconociendo que estamos teniendo un impacto eh, este elemento está presente desde el, desde el primer instante de ser un Buda. Otra versión de esta tradición narrativa nos dice que Mara viene y dice al Buda, eh, él viene con eh, mucho séquito, con ejército para eh, crear miedo con mujeres atractivos para despertar apego o deseo o para distraerle de su meditación que Mara viene en este momento ¿no? y dice al Buda tú, tú dices que has penetrado la realidad pero no, no tienes ningún testigo ¿no? ahí estás testigo, testigo, testigo eh, ahí está solo en, ¿no? debajo de un, un árbol, como yo también estoy un poquito solo aquí, no tengo quien pedir testigo o tes testigo, es uno de los dos. Eh, pero Mar Mara le dice al Buda, tú qué tienes, estás aquí solo, ni siquiera alguien va a saber y, y afirmar que has has, te has iluminado. Y en este momento dice el cuento, el Buda toca la tierra, que mi testigo es la tierra y no necesito otro. No dice esto, en todos los cuentos no, no expresa nada, simplemente toca la tierra y la tierra responde. Otra tradición que viene de la... Eh, eh, sudeste de la Asia, en las tradiciones Theravada, eh, eh, hay cuentos que, que dicen que cuando Mara viene y está atacando y tratando de destruir eh, lo que el Buda descubrió eh, en este momento eh, el Buda toca la tierra y la tierra eh, se manifiesta en forma de una uh, mujer muy, muy hermosa y toma su largo cabello y lo exprime. Y cuando exprime su cabello, fluye un río. Y este río lleva todo el ejército de este mar. ¿No? Que la tierra misma, con sus ríos eh, y con todos sus elementos, está participando en este acto transformativo del Buda. Y la, la imagen que nos debe de dar a los que estamos eh, siguiendo las enseñanzas del Buda debe de realmente eh, ser una llamada de atención de que aquí hay algo, eh, un elemento de la conexión con la tierra que el Buda nos está llamando la atención eh, de tener esto como su acto, su primer acto. ¿no? Antes de enseñar a nadie, antes de hacer cualquier otra cosa, toca la tierra, afirma su conexión con la tierra. Y en cierto sentido, todo los milenios y enseñanzas del Buda que sigue son un comentario sobre este acto. que implica? Que al ser de despierto, al penetrar y ver la realidad, cómo se manifiesta este descubrimiento en tocar la tierra. Y también los cuentos nos están diciendo que eh, el Buda tiene una relación con la tierra. ¿Mm? Y, es, y parte de despertar es reconocer esto y honrar esta relación. Y creo que quizás para, eh, para nosotros poner un poquito en práctica estas perspectivas eh, durante esta semana o el tiempo hasta la siguiente, eh, eh, la siguiente conferencia, como una tarea de tocar tierra, de ir donde hay tierra, salir del cemento, eh, salir de tus zapatos, ¿no? pero sobre todo tomar tu mano y tocar tierra, conectar con la tierra. Pero toca la tierra como alguien con quien tienes una relación personal afirmar tu relación con la Tierra tocándola. ¿No? Y observa ¿no? qué sucede cuando estás eh, afirmando y reconociendo una conexión antigua que siempre has tenido, pero ahora lo tienes conscientemente. ¿No? Y hacerlo lo más posible. ...como una, una pequeña tarea para la semana. Y este otro, otro un, un mito o una tradición final narrativa... ...aquí otro, otro cuento que dicen que Mara tenía flechas... ...y estaba tirando flechas hacia el Buda, atacándolo en este momento. Y cuando el Buda toca la tierra... Todas las flechas se convierten en flores. Todo el eh, daño ambiental de la deforestación, de estar usando madera como arma, eh, se convierte en, eh, en causa de eh, crear belleza. En sanación, en flores. Otro, otra manera de de ver el, como la, eh, la sensibilidad ecológica desde, este mismo, desde el inicio. Eh, y también aquí el árbol. El Buda se iluminó debajo de un árbol, eh, meditaba mucho debajo de árboles, eh, pero en la vida del Buda los árboles, podemos describir su biografía identificando los tipos de árboles presentes en diferentes momentos de su vida. Um, cuando nació, eh, la conexión del árbol era muy como um, visible. Uh, la, uh, la narrativa es que el, la mamá del Buda quería en el último momento o en la última fase de su embarazo, eh, decidió que quería estar con su mamá para dar, eh, para vivir el parto, para dar a luz. Y estaba viajando de su, la ciudad donde vivía, estaba viajando a, eh, a donde sus padres. Eh, pero empezó a, el proceso y se detuvieron en un bosque el bosque de Lumbini. Y su mamá, Mahamaya, agarró la rama de un árbol y dio a luz eh, de pie, ¿no? sosteniéndose con, con un árbol. ¿no? Y sabemos qué tipo de árbol. Esto los, eh, las, eh, las biografías describen que era un árbol de chal. Luego cuando... Um, es joven hay, una, hay un cuento donde el Buda eh, espontáneamente cae en un estado um, meditativo cuando era niño, niño que ya su habilidad para la meditación era muy visible su propensidad que hubo una fiesta un festival de agarrar la tierra y el Buda cae en un estado meditativo debajo de un árbol pomarosa Y este árbol ofrece su sombra durante toda su meditación. Aunque el sol se está moviendo en, la, en el cielo, la sombra sigue. También se ilumina debajo un árbol de Bodhi. Eh, un árbol eh, que, que tiene el nombre de la iluminación. Es el árbol de la iluminación y así se llama el árbol ahora es el tipo, es un ficus religioso eh, precisamente porque por esta conexión con el Buda cuando da su primera enseñanza lo da en un bosque de venados y finalmente cuando eh, fallece eh, conocemos, sabemos que falleció eh, entre dos árboles y otra vez eh, tenemos el nombre de estos árboles eh, árboles de Ashoka y la eh, la conexión que, que vemos entre elementos de la naturaleza y la biografía del Buda eh, son una manifestación de una vida vivida sin sensación de separación entre él el planeta, entre él y los árboles, él y los ríos, eh, él y obviamente las otras personas. También eh, durante el momento de la, la noche de la iluminación, dicen que el Buda estaba repasando sus vidas previas, que penetró ver eh, vidas previas. Y muchas de las vidas que él él describe haber tenido en el pasado eran vidas de animal eh, y esto la idea de poder haber sido un animal en una vida previa eh, la idea de que lo que somos es muy fluido la identidad que tenemos ahora es totalmente provisional hemos tenido otras y vamos a tener otras eh, esta esta enseñanza del renacimiento eh, hace que la conexión con animales sea muy vivida. Y hay animales con, lo, con, quien, con los cuales el Buda tenía una relación personal. Hay una, todo una, un cuento de su relación con un elefante. Eh, y conocemos el nombre del elefante. El elefante es, una, no, es parte de su vida. Se llama Nalagiri. Nala es eh, negra o como una azul muy muy eh, oscura uh, y Giri es montaña, es una montaña no oscuro o azul, o azul oscura. Um, la, uh, la biografía, um, sus actos um, culmina en cierto sentido en la formación de una sociedad. El Buda creó una sociedad alternativa. La creación de esta sociedad alternativa por el hecho de que todo es sistemas, esta opción impactaba mucho a la sociedad completa. Y la sociedad alternativa que creó era una eran sus comunidades monásticas comunidad para mujeres comunidad para hombres y cuando vemos eh, la manera de vivir que eh, creó en su comunidad, en su sociedad eh, el, eh, podemos ver eh, una manera de vivir completamente ecológica Y por esta misma visión de la interdependencia, cuando Buda forma una sociedad, no es una sociedad desconectada. Es una sociedad, una comunidad que está conectada con otras comunidades y que forma parte de una totalidad. Y las comunidades monásticas eh, expresaban eh, y manifestaban... Eh, su visión de cómo vivir una vida completamente sustentable. La, eh, la esencia de la vida monástica en el budismo es una vida de completa simplicidad, eh, de solo usar lo mínimo que uno realmente necesita, de vivir toda la vida con la misma ropa otro que se, se lava y se cambia pero con dos juegos de ropa suficiente para toda la vida um, una de ver la comida como medicina ¿no? como algo que sostiene el cuerpo eh, que comemos eh, para eh, mantener la salud y la fortaleza Simplicidad, una vida de simplicidad en el sentido de no buscar eh, felicidad o entretenimiento en cosas eh, extras, sino de aprender a saborear la exquisiteza de esta simplicidad. Y, la eh, por lo tanto, es una vida donde se aprende a ser eh, satisfecho, realmente contento con mucho menos de lo que la sociedad insiste, la sociedad consumista insiste que necesitamos. En ese sentido, la, eh, el estilo de vida monástico es una intervención ecológica, es una vida totalmente sustentable que, el Buda animó a las, los otros estudiantes que tenía de participar en la medida posible sin ser monjes, pero de, de lo más posible eh, de tener vidas más simples, más sencillas. Pero también en, dentro de su comunidad monástica eh, creó reglamentos, eh, dio indicaciones que asegura que la vida es eh, eh, en armonía, eh, eh, es una vida ecológica. Eh, tenemos los monjes, tenemos votos de no cortar árboles, de no contaminar ríos, eh, de no eh, tomar, ¿no? de no extraer lo que no se han dado, o sea, de no extraer recursos naturales, naturales. Y la, eh, para poder eh, vivir de acuerdo con esta visión, eh, la parte del de estilo de vida que creó es una vida donde nos entrenamos a reconocer eh, la interdependencia en todas nuestras acciones. y la, eh, la La enseñanza o la, el recurso que, que nosotros podemos extraer eh, de estas perspectivas eh, para ahora, lo que no son monjes, sino para ahora, es de recuperar nuestra habilidad eh, de sentirnos satisfechos y felices eh, sin tantas cosas. ¿no? O sea, una... Eh, manera de sanarnos de la locura consumista que es el motor externo eh, que ha eh, creado toda la eh, que ha impulsado mucha de la destrucción de la naturaleza, de sanar la actitud dualista de yo y ajeno, de, eh, de sanarnos o de de recuperar una relación más saludable donde no estamos tratando de controlar la naturaleza sino empezamos a eh, volver a encontrar eh, una armonía y en las eh, siguientes conferencias vamos a estar eh, tratando de, eh, de explorar eh, la eh, la implementación de una perspectiva de la interdependencia en distintos campos. Vamos a mirar interdependencia como la lógica de lo ecológico, eh, que, eh, que tiene eh, consecuencias psicológicas. Vamos a eh, explorar eh, la... El, el, eh, la capacidad o las habilidades internas que necesitamos para liberarnos de los patrones de consumo, los hábitos eh, insaludables eh, con la naturaleza. Y también vamos a eh, usar las enseñanzas del Buda para encontrar una fuente inagotable de inspiración para nuestro compromiso ecológico, para poder estar viviendo este compromiso no frustrados, no desesperados, eh, no deprimidos, sino continuamente motivados eh, por eh, un anhelo positivo de cuidar. Um, y también de, uh, de asentar uh, nuestro anhelo de cambiar lo mucho que reconocemos que hay que cambiar en el mundo uh, de, de darnos el ímpetu um, que tiene el largo alcance de poder sostenernos hasta realmente llegar al punto de estar cuidando este planeta por fin. Y nos vemos en estas siguientes conferencias. Les recuerdo la tarea para esta semana de tocar la tierra. Tocar la tierra como un ser querido, un ser cercano. Y ver qué sucede dentro de ti. Y a la misma vez para los que son budistas, si quieren pueden repasar un poquito la biografía y ir identificando eh, cuántos elementos e ecológicos hubo que no nos estábamos dando cuenta. Y para los ambientalistas de eh, seguir su lucha eh, acompañados eh, por eh, el ánimo eh, del Buda y con la confianza de que sí hay alternativas a las maneras de ser que ha provocado toda esta devastación y con mi compromiso de seguir explorando estas alternativas en las siguientes conferencias.